Bienvenidos a Elementos de Filosofía Antigua. Si han tenido la oportunidad de leer algún texto académico que se ocupe de los primeros pensadores griegos, seguramente se habrán encontrado con una notación que aparece una y otra vez cuando se introduce una referencia a la obra de, o la idea de un pensador presocrático. Precisamente se trata de una asignatura que hace referencia a la obra de compilación de Dils y Kranz, titulada Difragmente de la Socrática. Pero, ¿por qué no citar de manera directa la obra del filósofo? ¿Qué contiene la obra de Dilsey Kranz? ¿Y qué significa esa asignatura? ¿Cómo se usa? En lo que sigue vamos a ofrecer las respuestas. No podemos citar de manera directa las obras de los primeros filósofos griegos porque ninguna copia completa se conservó hasta la invención de la imprenta. Lo que ha llegado hasta nosotros es un conjunto de citas de sus textos presentes en otras obras antiguas o medievales, cuyos manuscritos sí se han conservado y se han podido editar. Esta tradición indirecta nos deja un conjunto fragmentario e incompleto de citas textuales de los filósofos persocráticos, junto a testimonios diversos, sobre sus vidas y sus doctrinas. Estas citas y estas noticias están dispersas en las obras de muchos autores de la antigüedad y de la Edad Media. Hermann Alexander Diels compiló todo este material en su obra Di Fragmente der de 1903. Organizó los textos de cerca de 100 autores del siglo VI y V a.C., entre los cuales no sólo se encuentran filósofos sino también algunos poetas y escritores de cosmogonías y astrónomos. Dispuso un par de capítulos para los siete sabios de Grecia y en su colección también hay 12 capítulos dedicados a la sofística antigua y sus autores. Esta compilación se convirtió en una obra insustituible para el estudio de los primeros pensadores de Grecia antigua. Walter Kranz Actualizó la obra y modificó la distribución del material en la quinta edición de 1934 y en la sexta edición de 1952, considerada la definitiva. Esta mención de la distribución del material es importante porque la llamada notación de Dilsey Kranz no es otra cosa que una forma abreviada de referirse a los capítulos y las subdivisiones de esta compilación. Para comprender los usos de la asignatura de Dilsey Kranz, vamos a explicar qué significa cada elemento y a qué división de la obra corresponde, a partir de ejemplos. En algunas ocasiones, encabezando la notación, se utiliza las iniciales del título de la obra en alemán, en itálica. Otras veces se pone una D y una K, iniciales del apellido de los autores. Son optativas y muy frecuentemente se omiten porque es sencillo reconocer la referencia a la obra de Dils y por sus componentes. El segundo elemento es el número de capítulos. Cada capítulo reúne todos los textos referidos a cada presocrático por separado. Tales ocupa el capítulo 11 y Parménides el 28, por ejemplo. El tercer elemento es la indicación sobre el apartado del capítulo. Si vemos una A mayúscula, estamos ante un testimonio sobre la vida o la doctrina de un pensador. En cambio una B mayúscula nos va a indicar que el fragmento se considera una cita textual o al menos Dils lo consideró así. Una C nos va a indicar en algunos casos que estamos ante la imitación del estilo del autor. El último elemento es el número de fragmentos. Si tenemos esto en claro es sencillo saber que si nos encontramos con 11A2 estamos ante el segundo testimonio sobre Tales de Mileto y si ponemos 28b8 estamos refiriéndonos al octavo fragmento considerado textual de la obra de Parménides es necesario advertir que Dils en la primera edición de 1903 había comenzado su recopilación por Tales de Mileto que ocupaba el capítulo 1 pero en la sexta edición de 1952 Kranz lo colocó en el capítulo 11 y todos los autores se encuentran desplazados. Esta última edición está en todas las bibliotecas de las universidades en donde se desarrollan estudios clásicos. Quien no tenga acceso a la sexta edición de la obra de Dipsy Kranz o a su índice, puede consultar el artículo correspondiente de la Wikipedia en español, que también enlazo en la descripción, donde podrá encontrar una tabla con su contenido donde se detalla el nombre de cada presocrático con el número de capítulo correspondiente.